Ya están con nosotros. Ese equipo que ustedes ven ahí, que tiene hoy una actividad, eso de las 10 de la mañana, está compuesta por el doctor Jorge Asjana David. El doctor Asjana es el candidato a... candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero le acompaña también el maestro Alexi Martínez, Bautista López García, está la doctora Rosel Fernández y está el maestro Amparo Céspedes. Ellos son... Eh, los eh, candidatos a vicerrectores de, de la universidad y por supuesto está nuestro candidato a rector, el doctor Jorge Azjana. Vamos, eh, de un Mu prontito, Amado, para enfocar a, a los oh, sí, demás no. candidatos. De, la, de mi derecha hacia la izquierda está Céspedes, en el centro, ¿verdad? En el centro está Radamés y eh, a, mi, a mi izquierda totalmente está Alexis Martínez. Es un hombre que despierta a uno por la mañana a las 6 con una información sí, importante. Sí. Yo la veo digo, caramba, a Lessie parece que se levanta primero que yo. Pues yo soy un hombre de las 5 de la mañana ya yo estoy tirado a la calle. Sí. Bueno, qué placer pues... tenerles acá. Definitivamente es bueno. interesante, importantísimo tener a, a, a, a Hannah y, y, y a todos ustedes, incluyendo por supuesto a mi querida Rosel Fernández. Rosel es decana de la Facultad de, de, ciencia, de la la salud. ciencia de la Salud. Tanto ella como Asjana es médico. ¿Cuál es la idea, cuál es el alcance, eh, Jorge, del proyecto de rector o rectoría para este periodo que se acerca ¿no? sí. en los próximos meses? Adelante. Muy buenos días y gracias y, por el invitación. Buenos días. No, gracias gracias a, a usted por el estar aquí. claro que sí. Y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente lo primero que quiero destacar en el programa es el gran trabajo que se ha venido haciendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A pesar de la pandemia, este gran equipo que dirige la universidad en estos momentos, encabezado por nuestra señora rectora, la doctora Emma Polanco, ha sabido responder a las demandas de esta gran exigencia inesperada y sin ningún tipo de experiencia como fue la pandemia. Realmente hemos podido responder manteniendo la educación en las plataformas virtuales necesarias y actualmente en la semipresencialidad para poder responder a esa juventud que quiere estudiar. Realmente la visión que tiene la sociedad en estos momentos sobre nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto en la República Dominicana como fuera, ha alcanzado niveles inesperados de eh, calidad, verdad de respuesta positiva. Nosotros seguimos apostando desde todo lo que tiene que ver con el área académica a cumplir el rol, la misión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en educación superior, en todo lo que tiene que ver con el compromiso social. Y todo eso va a, ser, va a estar trabajado con la experiencia que tiene este gran equipo, porque como bien mencionabas hace un momentito, la doctora Rosel Fernández es la decana actual de la Facultad de Ciencias de la Salud, el profesor Amparo Césped es el decano actual de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Bautista López García es el decano actual de la Facultad de Derecho verdad, de Ciencias Jurídicas y Políticas y el profesor Alexis Martínez es el decano actual de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. O sea que tenemos un equipo que está trabajando, que tiene una trayectoria de compromiso con la educación superior y la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el caso mío que fui decano dos veces de salud, dos veces vicerrector docente, pues encabezo ¿verdad? toda la dirección que tiene este gran proyecto. Ustedes saben que uno de los puntos más importantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no es solamente la universidad en Santo Domingo, en la sede, sino todas nuestras dependencias a nivel nacional. Y una de ellas, prácticamente la de mayor impacto por estar en el centro de la isla, es la de San Francisco de Macorís, nuestro recinto de San Francisco de Macorís. Y este gran proyecto que ha venido apoyando todo el desarrollo del recinto, que hoy lo dirige el maestro Miguel Medina como director de nuestro recinto, tiene el compromiso de seguir desarrollando las investigaciones necesarias para el compromiso del desarrollo económico y social y productivo de la región. Todas las investigaciones que se necesiten, así como presentar un currículum flexible para permitir la adaptación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las necesidades no solamente de la licenciatura, sino también del técnico superior y, como no, de las maestrías y los doctorados que la región necesita. Bien, tú sabes que antes de que tú hagas uh -huh. la pregunta, Francis, con el perdón tuyo, tú sabes que, eh, bueno, ustedes lo saben porque están en el entorno y dentro de la universidad, pero el recinto UAS San Francisco es la única universidad que está por encima en, en términos de población de estudiantes, es la misma UAS. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos más estudiantes que cualquier otra universidad del país, el recinto sí, sí. 17 18. Sí, así 20, mismo. Así bueno, así. adelante. No, eh, eh, doctor Francis Rodríguez, mi nombre. Sí, claro, Francis. Eh, un placer tenerlo aquí. Me, me me dejó creo que usted en su intro, en su introducción hizo verdaderamente una un condensado de la visión y creo que hay un aspecto sobre investigación que claro. ha sido una parte de nuestro rector aquí, de nuestro director aquí, que le han puesto más énfasis sí, en claro. este periodo. Eso claro. quiere decir que usted daría paso a continuar y apoyar más. Así mismo, así mismo. Esto es la gran alianza que vi que usted planteó cuando lanzó la, la campaña. Así es. También lo he investigado. <risa> Pero hay una parte que me preocupa. A Medina le tomé la palabra cuando inició de que él se resistía a que la agua fuera el resultado de lo que era la sociedad, sino que debía de ser todo lo contrario. Precisamente lo que estamos viendo hoy la, la sociedad, si menciono un nombre de una influencer, le estaría dando mucho más realce, mucho más, claro. pero me da pena que haya una cantidad de jóvenes que debieran estar en la universidad y están bajo esa influencia. Uh -huh. Ese es un aspecto. Y el segundo es algo interno de la UAS, que no he encontrado que hayan podido desmontar la facilidad de empleomanía y demás y de amiguismo parecido a los partidos o a los gobiernos. ¿Quién sabe Como si más? Fue ¿Eh? ¿Quién sabe si más? Eso, en cierta forma, reduce la capacidad económica y se pierde en, en clientelismo académico, diría yo. Uh -huh. ¿Cómo usted va a enfrentar eso? Que hay en la actualidad y se ha hecho muy buen trabajo porque se ha ido... Sí, disminuyendo, se ha ido desmontando, claro que sí. Mira, lo primero que tú tocaste, Francis, realmente es muy importante. Eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su sello distintivo es el compromiso social de nuestros egresados y egresadas. Y eso se logra con el ejemplo que dan nuestros maestros y maestras durante el proceso de formación. De hecho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la defensora de que no todas las investigaciones pueden ser en el área técnica. Tiene que haber investigaciones humanísticas, investigaciones sí. sociales. El ser humano no es solo un robot, el ser humano también tiene alma, ¿verdad? Y tiene que ver con toda la Escúchame parte ahí. humana. Yo he sido un crítico como abogado en ejercicio. Y como entiendo las universidades, no la UAS solamente, todas, como laboratorios constructores de soluciones ah, en distintas ah, ah, ah, áreas. En el derecho, el país está siendo eh, testigo de un despliegue del sector juri, del, de, de, de la justicia, sí, desde las investigaciones y procesos en curso. Y no escucho desde la UAS o desde ninguna de mis universidades posiciones frente a casos y a, y a temas jurídicos. Pero en estos momentos... No eh. se está investigando. Pero en estos momentos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas participa en todas las comisiones y ha tomado posiciones, incluso okay. a través de paneles, de webinars, de conferencias internacionales, para tomar posición sobre muchos aspectos que están afectando el país, porque otro aspecto importante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es defender la sociedad en todo lo que tiene que ver energía renovable, protección medioambiental, por ejemplo, se está pensando desarrollar todo el polo turístico, por ejemplo, de Pedernales, pero todo eso tiene que ser bajo, bajo un condicionamiento de protección medioambiental. El país, la sociedad, su gran acompañante es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. A, a mí me gustaría que Radamé... Brevemente, Radamé, por el asunto del tiempo, que tú sabes, conté, el cliché de que sí. aquí, la Eso. televisión, el tiempo, mira. Adelante. Saludos. Buenos días. Doctor, lo primero es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y particularmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el país, se ha convertido en un referente importante. De hecho, en todo el proceso de reforma planteado por el presidente de la República, la universidad y la facultad están jugando un papel protagónico. La facultad es parte del proceso de reforma que hoy vive la Policía Nacional, por ejemplo. Pero además, la facultad es parte del proceso que hoy vive en materia de formación académica toda la estructura del Ministerio Público a través del Consejo Académico de la Escuela. Pero somos parte del Consejo de la Defensa Pública eh, del país. Hemos fijado posiciones en torno al tema de la criminalidad en la República Dominicana. Ahora, hay un elemento importante en todo esto, y es que pensamos que una propuesta desde la academia, ¿verdad? Pensamos academia, ¿eh? que una propuesta en materia de política criminal tiene que responder a una concepción de Estado policiaco, y eso es un error, y lo hemos dicho. Es más, nosotros decimos desde la universidad, que lo primero que tiene que resolver esta sociedad para perseguir el crimen es resolver el tema de su base legal, porque lamentablemente el componente que juega un papel fundamental en materia represiva, por ejemplo, en términos del derecho penal sustantivo es el código, sin embargo, ese código que nosotros estamos aplicando hoy, años. responde <ríe> básicamente Venga, a 1884 cuando Lili era el presidente de la república. Antes que Lili en el 84 estaba eh, Gregorio Villini. Entonces, piensan ustedes que un instrumento de 1884 puede servir como soporte para perseguir la criminalidad en el 2021. Cuando estamos hablando no. de crimen organizado, no, cuando estamos lena. hablando de ciberseguridad. Exactamente le, cuando... no, no. le hemos pedido Muchas demasiado. Gracias. Miren, Pero déjame. nos hemos dejado diluir en la discusión por un punto. Una, afluente, una yeah. fuente, una fuente de género que quiere introducir un mecanismo de sentirse me gustaría... egoístamente eh. que está representado en un código cuando es un solo tema y está en una déjame, página, déjame preguntarle algo a Rosel debemos de variar eso y, y aprobarlo vale. <risa> está como un misógino prácticamente no quiere no, que no. le pregunte es que lo... a la dama <risa> provocó? No, era cerrando <risa> la pregunta, <risa> me provocó <risa> <risa> Miren, y es muy <risa> bueno saber vamos a ver porque tengo una preguntita también el, Alexis el pasado fin de semana Rosel Pero yo, sí. ya eh, yo quiero que sea el doctor rector te voy a con hacer una pregunta que dijo como, en principio. como candidata al área docente, sí, sí, a la vicerrectoría sí, docente. Sí. El fin de semana pasada el doctor Leonel Fernández hizo un recorrido en San Francisco de Macorís. Uh -huh. En ese recorrido hubo un encuentro con docentes, eh, básicamente de la Universidad Autónoma, que son los que tienen Inciden, más, ¿no? claro. más, más relaciones sí. con, con él y además somos los más en realidad. Pues en ese encuentro él decía algo que a mí realmente me sobrecogió y es el hecho de que a pesar de que la universidad en 17 años cumple 500 años de fundada... No, 500, 483. No, ah, 483. 483 en, sí. el, en el 2038 cumple 500. Ah, bueno, en Cumple 500, años. en 17 sí, te años. En 17 años, sí, sí, es verdad. Cumple, cumple 500 años, nosotros, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, no figura en el listado de las, de las, de las universidades del mundo. O sea... ¿Qué le ha pasado a la UAS que en 500 años no nos hemos colocado en una posición de principalía, no solamente a nivel de la República Dominicana, sino también del mundo de Latinoamérica? Así es, pues. Bueno, ustedes saben que los rankings universitarios se calculan, se miden por las investigaciones, los doctorados. Y es verdad que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha estado un poco rezagada en ese tema, pero precisamente este es uno de los grandes compromisos que va a asumir este equipo porque sabemos las debilidades que presentamos como Universidad Primada de América, que debe ser la primera de América y no quedarse como primada. De tal manera que nuestro programa de trabajo es muy abarcador y precisamente esa debilidad que reconocemos pretendemos rescatarla porque está dentro de nuestros ejes principal de trabajo no? me gustaría eh, preguntarle a alexis sí. sí en torno a la parte curricular que siempre ha sido una de mis preocupación como egresada de la UAS eh, he sentido que el currículum es un tanto atrasado por ejemplo cuando estudiaba en 2009 2008 el currículum de mi carrera, que es del área de economía, era del 1999, una década y tanto. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son los proyectos para actualizar la parte curricular, no solo del área de economía, en este caso le pregunto a usted, pero de todas las carreras eh, que ofrece nuestra UAS? Sí, bien, en nuestra calidad de decano de Ciencias Económicas y Sociales, le podemos decir, obviamente, porque la responsable de esa área será sí. la próxima vicerrectora docente, la maestra Rosel. Pero le podemos decir dos aspectos fundamentales. Que eh, eh, desde que inició la gestión de la maestra Emma Polanco, se inició inmediatamente un proceso agresivo de actualización y modernización de los currículos. Pero ¿qué ocurre? Hay un proyecto país con este tema de la competencia y el tema de, la, de todo lo que tiene que ver con las acreditaciones y se ha traído el enfoque por competencia y la universidad ha estado metida en esa dinámica de trabajando el enfoque por competencia y se ha avanzado bastante. Es un desafío de este equipo seguirlo avanzando, pero quiero decirle lo más, lo más importante. No obstante a eso, a que no se ha concluido ese proceso de enfoque por competencia y de modernización de los currículos, en la práctica, en el día a día como decano, nosotros podemos decir que los estudiantes, Quizá no están recibiendo en el momento el enfoque por competencia, pero sí podemos tener la tranquilidad de que le estamos sirviendo al país, egresados, que están a tono con la realidad actual. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tenemos un cuerpo docente sumamente modernizado, sumamente tecnificado y con una clara conciencia de lo que significa un profesional de las ciencias económicas y sociales en este momento. El hecho de que el programa... No lo diga así, pero los profesores tienen la libertad, y aquí hay algunos que son colegas, de hacerle las actualizaciones correspondientes y por lo menos eso enmienda esa parte formal, si se quiere decir, y nos garantiza que estamos teniendo profesionales con mucha pertinencia para responder a las necesidades del mercado actual. Bien, el doctor, que lo interrumpimos a, ah, al final, tranquilo, tranquilo. dentro de su contesta a, a mi pregunta, con el tema final que debe ser con claro. el tema administrativo y, y la conformación o la ocupación de... de la parte laboral. Laboral, sí. claro. que habíamos hablado de, de que se parecía mucho a lo... ¿Cuál sería la visión del nuevo rector? O sea, en Buen Dominicano, perdón, eh, eh, futuro <risa> platana, rector, no, platana, sí, platana, en Buen Dominicano <risa> es muy difícil entrar a la UAS. Ah. Hay que tener esa conexión. Y después eh, que hay conexión, política hay varios. académica. Adelante. Pero hay que tener las competencias también es, del sí, área donde uno tiegan, va. Es y ese proceso siempre ha sido un proceso que nuestra universidad ha tratado de llevar en las mejores condiciones, porque ustedes saben que la modernidad también trae las especificaciones en las cualidades que las personas necesitan para estar en un determinado puesto. Quizás antes un bibliotecario eh, tenía un tipo de perfil, hoy obviamente un bibliotecario o bibliotecaria necesita otro tipo de perfil porque claro. tiene que manejar tecnología, Bien. tiene que manejar una serie de herramientas además del conocimiento sobre la propia área. Entonces todo eso hace que nuestra universidad sea un poco ¿verdad? selectiva en el proceso para poder elegir las mejores personas en esos puestos. Obviamente que ustedes entenderán que la universidad es una universidad abierta, grande, pública, que necesita muchos empleados para mantener toda la estructura, por ejemplo, el recinto de aquí de San Francisco. Eh, necesita jardinero, necesita eh, personas del área de electricidad, mayordomía, o sea, hay todo un andamiaje en esa estructura que no podemos decir que es perfecta, pero sí nosotros, como gran alianza y equipo, siempre tratamos de que las personas estén ubicadas en los lugares que sus competencias les permitan realizar el mejor no, trabajo. No, en que tenga el tamaño que requiere? No porque se complazcan salarios de, de acólitos es. o compañeros o Así. amigos del área que todavía hay. Totalmente, <risa> totalmente Pero, am, de acuerdo. Amparo, que no se use el presupuesto para politiquear internamente. Así. No, bueno. para para cumplir, es para cumplir una misión, bueno. claro. Que es. Sí. Ya lo dije, doctor, lo que am, hay. Amparo, hay una percepción <risa> de alguna gente de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se involucra en investigaciones digamos importante que tienen que ver con la realidad social, política, económica de la República Dominicana. Es decir, nos enrostran, nos no, no, no echan a la cara el hecho de que la universidad, aun cuando recibe parte del presupuesto nacional, no se dedica a enfrentar, a investigar los problemas nacionales para dar una solución. O sea que en ese sentido, en ese sentido, es que yo quiero que tú nos respondas cuál es tu visión al respecto y qué cosas deberían de cambiar cuando tú estés ocupando la posición mire yo creo que lo que hay es poca información Exacto. de lo que la universidad hace porque puedo decirle en, de lo inmediato en esta gestión de la doctora Emma Polanco y uno de los aportes que ha hecho el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Messi aportar para poder acompañar a las universidades en el aspecto de investigaciones puesto que las investigaciones son costosas y uno de los aspectos que de alguna manera limita a que se hagan buenas investigaciones es el costo de la misma sin embargo para este periodo en el último eh, concurso que hubo de fondo concursable de MSI la Universidad Autónoma de Santo Domingo ganó 24 investigaciones pertinentes, con un monto de alrededor de unos 152 millones de pesos wow. que aporta el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Nosotros, sí. eh, que eh, sí. lo que falta yo creo que es comunicación, sí. porque mire nosotros estamos haciendo... La universidad y, tiene que ser más gallina, entonces. Yo sí. creo sí. que gallina sí, gallina su pueblo. Pueblo. yo <risa> creo que sí. Y no solamente eso, la universidad desde todas sus facultades está dando respuesta desde el punto de vista de investigaciones, para ayudar a la nación a resolver problemas vitales. En el día de ayer, el vicerector de investigación, el posgrado el doctor Mauro Canario, estaba reunido con, en, en disciplina diferente para dar respuesta al propio presidente de la República sobre el gran problema que tiene ahora mismo el sargazo en la zona IKEA y que impacta en la zona eh, hotelera. Nosotros estamos dando respuesta. Nosotros necesitamos, de alguna manera, un poco más de cooperación y de informa y que la universidad informe más de lo que estamos haciendo. Fíjese, nosotros contamos con uno, unos 162 investigadores y estamos apostando a apoyar en todas las regiones y en la UAP misma, a desarrollar los investigadores para que continuemos con esa labor en todas las áreas y para ello necesitamos aportar a la parte de desarrollar los diferentes en las diferentes disciplinas, los doctorados necesarios para que se formen los investigadores pertinentes. Bien, miren, eh, hay, un, hay un cirujano general que me manda un mensaje y me dice, mira, Hana es mi papá, era mi jefe en la residencia de cirugía. Se trata del doctor Armando, Armando Polanco. Polanco. <risa> Así es. Eh, sí es. Bueno, yo creo que la UAS se puede dar el lujo de tener una alianza estratégica de esta naturaleza. Me han sorprendido. Sí. Mira, eh, y doctor Francis. Y doctora, le auguramos éxito. Gracias, gracias. Y incluyan ahí que ya tenemos la, el decreto presidencial sobre mecenazgo. Sí y que la UAS ha sido en eso no podemos desnegarlo y sobre todo el recinto nuestro con respecto al arte y la cultura claro. hay un aspecto es constante, constante. Eh, para que incluyan dentro de sus proyectos esos claro. fondos concursables y utilizarlo para verse aquí en san francisco de una claro. vez y por todas se establece esas bienales que, que tanta falta nos hace Gracias, francis eh, y me pregunta podría ser eh, la dejo a, a libre respuesta Una de las preocupaciones que tenemos como sociedad Es la cantidad de egresados que salen de nuestras universidades Sobre todo de la UAS Cuando terminamos eh, una carrera profesional Y la famosa frase de salir con el currículum debajo da, del, bra, del un brazo un permiso, Y las faltas de oportunidades Tengo una Ahí llamada continúe. de Armando Que está intentando comunicarse con okay. nosotros desde hace rato Vamos, Vamos a, a escuchar brevemente al doctor Armando Polanco Buenos días Armandito Buenos días doctor Miren, cuando no le hablan el teléfono, voy a a ese abajo programa, Mato. ya tú sabes el problema que ahí. Que cuando no le abran eh. el teléfono. Ah, como el Luis, el que, doctor Luis Rosario social el director mira, si abrimos el teléfono, no se, no se van, presenta aquí. Si, si abrimos el teléfono, no van a, a permitir entrevistar al doctor. Adelante, Armando. Ok, o, okay. mira, para instar a todos los eh, profesores y, y gente de, la, de ahí, de la UAS, a que... Eh, voten por ese hombre, ese es un excelente ser humano y un tipo que sabe de eso, de la universidad. Así es que se, si no si, si no lo hacen, se van a perder de, de una estrella de ser humano. <risa> Muchas gracias, mi hermano. Ya tú sabes. ¿Cómo no? Placer de oírte. Okay, okay. No, de, pues de, bien, amado. De hecho, el, el programa ha servido para ver... La, lo que sí, se sí, presenta Sí, Francis me deja. <risa> si Francis la deja, nos, ya, o deja. O nos deja, o nos deja <risa> a todos, ya, ya, ya. ¿verdad? Él está emocionado. Yo sí, creo que, sí. que sí. si él tuviera el Académica, voto, para por allá. Claro, sí. eh, esa, esa, Francis, tema. esa preocupación social de la cantidad de egresados claro. que salen sin una oportunidad laboral, eh, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles iniciativas tienen o, o se están desarrollando claro. para rebatir un poco esa. Esa, esa situación que tenemos del desempleo de nuestros profesionales. Una excelente pregunta, muchas gracias. Realmente uno de los grandes planes de este gran proyecto, de esta gran alianza, una de las columnas, es precisamente trabajar ese eje, que es un eje que tiene que empezar desde la sociedad. Para nosotros va a ser sumamente importante conectarnos con las necesidades en materia educativa, en materia productiva y en materia económica de la sociedad para poder construir los currículos necesarios para resolver esos problemas de la sociedad que vamos a discutir con cada una de las áreas, ¿verdad? Pero además es sumamente importante para nosotros terminar de reforzar y construir lo que va a ser el seguimiento a egresados y egresadas. No hay en estos momentos ninguna institución de educación superior en estándares de calidad como el nuestro que puedan darse el lujo de abandonar a sus egresados y egresados. Nosotros tenemos que, junto con ellos, irle abriendo espacio en los diferentes lugares, sea en las empresas, sea en, la, sea en la parte libre, e incluso en esta gestión no se ha podido desarrollar por el asunto de la pandemia, pero nosotros tenemos el gran proyecto nacional que tiene que ver con las incubadoras, que son productos que se desarrollan dentro de la universidad, como su nombre lo dice, y tan pronto están listos para salir al mercado, pues entonces son enviados. O sea, es una manera en que la universidad contribuye a que sus egresados y egresadas y sus estudiantes de término no estén abandonados. Este grupo, es un grupo, este equipo que yo represento, es un equipo eminentemente académico que como ustedes han visto, conoce la realidad de la universidad. Ya te hablamos de transformación de todo lo que es el rediseño curricular a un diseño por competencia, que es lo que va a garantizarle a la sociedad que sus hijos e hijas van a estar formados adecuadamente con la competencia necesaria para el mundo laboral, Exacto. para el mundo competitivo. Y así te podemos hablar también de la parte tecnológica, que ya la doctora Rosel Fernández mencionaba ahorita. No hay forma de competir en estos momentos en los rankings si todo no está digitalizado, porque los buscadores de los rankings son buscadores digitales. Y ya no hacemos nada con tener papeles porque esos buscadores no andan en esa zona. Por lo tanto, nosotros tenemos como Norte la calidad y la competitividad manteniendo la principal institución de educación superior pública de la República Dominicana. Doctora Fernández, ¿cómo se aplatana eso que acaba de decir el candidato a rector? Eh, eso de formación, educación por competencia. Bueno, es la tendencia... ¿Cómo lo explicamos para que la gente ya no lo entienda? Sí, sí, sí. Esa es la tendencia eh, moderna de la currícula, Exacto. que ya no debe ser por objetivo, sino por competencia, saber hacer, eh, saber dar respuesta a lo que la sociedad necesita y precisamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos momentos está abocada a, a realizar ese rediseño curricular. Quizá no nos dé tiempo a terminarlo completamente porque es muy complejo, es nuevo, pero este equipo tiene el compromiso de darle continuidad y de presentar ya ese, ese gran proyecto acabado, claro. que es lo que la, la sociedad Está demandando. Es saber hacer, pero saber hacer bien. Exacto. Y eso hay que certificarlo. Además de saber ser cada día mejor ser humano y mejor colaborador del trabajo en equipo. De Ay, hecho, perdón, sí. la Facultad de Ciencias de la Salud está embarcada en nuestra universidad en un gran hospital de simulación. Para que dentro de todo lo que es este currículum por competencia, nosotros vamos a tener los simuladores. Aplatanados los muñecos Necesarios para que los muchachos Nuestros y las muchachas puedan practicar Antes de llegar donde los seres humanos Excelente. Y ya tengan las competencias Y las habilidades necesarias Hay un tema eh, que hace mucho no se, no se habla a nivel nacional eh, Que preocupaba eh, no solo al sector Universitario Sino a toda la sociedad Que era el tema de la transparencia en nuestra universidad claro. El manejo de los recursos ...y escándalos en los que se vio involucrada la UAS en momentos determinados. ¿Cuál es la realidad del momento y qué aspiran sí. ustedes a hacer para continuar eh, con la transparencia o trabajar la transparencia en la UAS? Desde que la, nuestra señora rectora asumió en el 2018 esta rectoría, ese fue uno de los puntos centrales. Sí. Y la doctora Eva García profesora de la Escuela de, de Derecho, de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas dirige esa unidad de transparencia y todo eso nosotros en estos momentos estamos entre 92 y 92, 90, 92% en transparencia a nivel nacional. Portales de transparencia, adecuación del reglamento de compra, todo lo que la universidad firma, convenios, acuerdos, se suben a los portales de la página, todo eso nosotros hemos mantenido gracias a ese gran trabajo que se está realizando en un estándar por encima del 90%. Una de las cosas que se criticaba cuando el tema del 5% para la UAS es que aún le dieran un 10, un 15, un 20, se lo iba a tragar por el mal manejo y como que eso se ha calmado un poquito. Mucho, y pues, porque la transparencia le ha subido tomo la palabra. Mucho. Y a pesar de que no tenemos el presupuesto que necesitamos, ustedes ven todas las cosas que estamos haciendo en la Universidad Muy bien. Bueno, señores, ha sido una interesante entrevista, una... Varias preguntas muy interesantes que se han hecho acá, que de alguna manera ponen a, a este equipo que aspira a dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿A partir de cuándo es el momento en que.? Las elecciones son en el tercer miércoles de junio del año que viene. El año que viene. O sea que estamos hablando de menos de un año. Así es, unos Así es. nueve meses y algo. exactamente. Exactamente. Bueno, este equipo que aspira a dirigir la universidad en ese tiempo, a partir de ese momento. Eh, bueno, y ha sido rico equipo, equipo Rico e interesante muy, eh, con este no, Lo único malo que tú no votas Si tú votas, Sí, exacto pero voy a motivar. El doctor claro. pero, un perro seguro Pero, pero es un motivador, no, no pero voz, de este Vamos a motivar Y vamos a darle orientación Porque lo que hacemos aquí a diario es orientar Así es. Así es. De no tener esa vocación De orientación No tendríamos la oportunidad siquiera De estar frente a un claro. micrófono y a las cámaras Así Así La credibilidad se, se Construye partiendo de la visión el criterio que nosotros transmitimos como comunicadores. Ah, sí. Y desde mi posición, no obstante no tener la, eh, el derecho al voto ante la UAS, yo promuevo que con lo que hemos descrito, aquí, o con lo que ha hecho la descripción que han hecho los participantes, los proponentes, creo que más que suficiente para entender que es una buena continuidad de lo que se está haciendo en la UAS, sí y la proyección de lo que falta por hacer entonces yo lo insto a que voten por esta plancha de la alianza estratégica del doctor Azana Muy bien, entonces señores como ustedes han visto ha estado con nosotros el doctor Jorge Azhana David quien es eh, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le acompañaron también la doctora Rosel ella es candidata a la vicerrectoría docente, a ver una, un close ahí a ese brochure eh, eh, ese es el brochure de la candidata a vicerrectora docente. También nos acompañó Amparo Céspedes, eh, candidato a vicerrector de posgrado e investigación. Y mi hermano, mi hermano de verdad, Radamés Bautista López, quien ha estado también con nosotros, mi decano. Trajeron tres gallitos ahí. Para que lo sepan. <risa> mi decano, decano sí, de la Facultad señor. de Ciencias Jurídicas y un hermano de muchos años con quien he tenido momentos muy agradables en mi vida. Y por supuesto, la hormiga. Se es levanta <risa> a las 5 a trabajar. Sí, sí, Señores, sí. es un equipo, un equipazo. Sí. Así es que Alexi Martínez que candidato a la Vicerrectoría Administrativa, así, ¿verdad? Así. así es que para ustedes muchas gracias, agradecidísimo gracias. nosotros de que hayan estado acá y que nos hayan respondido estas interrogantes e interesantes.